Amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video nuevo para nuestro canal Bueno gente, el día de hoy tenemos acá un Samsung A12 La cual está bloqueado por cuenta de Google Y bueno, pues vamos a enseñarle un método fundamental para Android y es para eliminarlo gente. Primero hay que conectarse a una red Wi-Fi, como ya lo sabemos Acá yo les voy a dejar ver que si me pide cuenta de google es como si el teléfono hubiera formateado o me va a pedir también el ping o patrón que ha estado colocado anteriormente entonces tenemos acá un método gente para solucionarlo vamos a tener que utilizar nuestra computadora ya entonces yo les voy a dejar un programita que descarguen desde mi blog les voy a dejar el link ahí en este caso nos dice que restablecido y es como si no hubiéramos formateado el equipo, no nos va a pedir la cuenta de Google o el patrón, pero lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar esa cuenta de Google por un, un pin o patrón gente ya, listo, acá ya vamos a volver al inicio, nos conectamos a Wi-Fi y vamos a descargar el programita que tenemos acá gente, lo van a descargar y lo van a extraer en escritorio listo acá gente le vamos a dar yo lo tengo descompreso ya Cerramos, acá como ustedes pueden ver lo tenemos el Samsung FRP. Este viene a ver la, viene a ser el programita que se nos contrae, lo abrimos. Permitimos. Listo. Ahí se nos ha abierto el programa gente. Vamos a minimizar esta página que nos abre. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Acá nos vamos a ubicar gente y vamos a conectar nuestro teléfono con un cable USB. Este es un método fundamental gente. Y funciona para la mayoría de Android gente. Es decir Android 10 versiones altas Listo Yo acabo voy a jalar el programa Entonces como Acá nos pide el patrón Por ahí hacia atrás Lo voy a dar en Bypass FRP gente. Acá dice que debe estar conectado a Wi-Fi Le damos en OK Ahí va a empezar a leer los datos del teléfono Y listo gente Ahí se nos ha lanzado un aviso a la pantalla Lo damos en ver Te llevará a Google o a YouTube Pero igual ya tiene que ir al navegador Listo gente, acá vamos a buscar la página de los cracks De GSM Neo Buscamos en Google Entonces como si es que no nos se encuentra a ver, Buscamos GSM Neo Acá lo tenemos, la primera página gente Abrimos esta página entonces Esperamos que cargue Listo ahora acá te va a llevar a un menú como si fuera un teléfono y lo primero que vamos a hacer gente es instalar quickshot con maker o descargar perdón porque en este caso no te va a permitir instalarlo ahí se descargó por ejemplo no puedes instalarlo no te lleva a google entonces ahí para que tú configures listo entonces como ya hemos descargado quickshot maker ahora vamos a descargar este iconito de archivos de acá que te llevaría a la página de galaxy store de samsung gente. Te esperamos un ratito, ahí te va a pedir te voy, yo voy a automáticamente a Galaxy Store que es una Play Store del teléfono de Samsung y acá te va a pedir instalar listo, acá si sí tienes que tener una cuenta de Samsung gente como ya le hemos hecho en varios videos para poder iniciar sesión listo, acá colocamos la contraseña listo amigos acá vamos a iniciar sesión y ojo un dato muy importante acá sí que tienes que verificar la, el inicio de sesión mediante un mensaje de texto que esté vinculado a tu teléfono a la cuenta de Samsung en este caso nos pide acá lo que vamos a hacer nosotros es verificar por mensaje de texto es decir a nuestro número telefónico y ahí nos va a llegar un código gente. listo dado realizado y ahí se nos va a iniciar sesión gente listo ahí nos dice que se ha iniciado sesión y va a empezar a descargar el archivo o si no descarga lo van a dar en descargar y como tú puedes ver ya está descargando en la parte de abajo y está instalando vamos a esperar nada más que se instale esa aplicación gente para continuar con el proceso en este caso este es un método se, se abre automáticamente y te lleva a los archivos acá gente como nosotros hemos descargado Quick Chukun Maker vamos a encontrar en download Acá que sería descargas y acá lo tenemos Listo, abrimos la aplicación Continuamos, instalamos Y aquí si sí te va a instalar normal ¿no? Listo, ahora lo abrimos Aceptar Y acá gente, vamos a ubicar En este menú Vamos a colocar ahí ajustes ver, Ajustes Listo, acá lo tenemos Despliega un menú gente Y te vas a ubicar casi en la barra rojita que corre en la parte de acá, por la, más o menos por la mitad, vas a buscar la opción Chose Screen Lock, gente, que está así. Por ejemplo, acá tenemos ajustes, de bajito está Chose Screen Lock, gente. Yo les voy a mostrar cuál es la aplicación que tienen que buscar. Yo voy a rápido porque ya sé más o menos por qué parte está. Por ejemplo, ¿se ubican ustedes acá en esta. Listo, gente, por acá más o menos creo que ya está la aplicación. Vamos a bajar lentamente para poder leerlo. Y poder encontrar gente de la aplicación porque si no no lo vamos a poder encontrar si es que ustedes pasan rápido vamos a buscar a pocos para poder encontrarlo gente a ver, vamos a ver buscamos entonces acá nos dice chos widget entonces gente de chos widget debe estar más arriba no puede estar más abajo, debe estar más arriba ver, buscamos nuevamente aquí lo tenemos listo, como ustedes pueden notar gente, Chos screen lock esta es la opción de la parte de acá este es lo que tenemos que encontrar, lo vamos a dar en, ahí en Chos, perdón a ver, acá lo tenemos lo vamos a dar en esta opción listo, lo damos en pruebe y acá te va a pedir que coloques un patrón o un pin. lo vamos a colocar un patrón gente en este caso y lo confirmamos. Listo. Eso sería todo entonces para eliminar la cuenta de Google. Gente. Ya. Ahora sí ya pueden reiniciar el teléfono y nos va a llevar para configurar desde un principio. Listo, amigos, ya pues acá está reiniciado el teléfono, nos va a pedir el patrón, le colocamos y vamos a configurar, a configurar paso por paso. Entonces ahí vamos a esperar. eso nos inicia el teléfono listo gente acá vamos a configurar entonces paso por paso para poder saltar esa cuenta damos siguiente acá son pasos muy sencillos que tienen que seguir ustedes ya muchos de ustedes creo que lo saben damos siguiente acá esperamos un momentico ahí te va a comprobar la información en este caso Listo amigos, ahí nos pide el patrón, entonces le colocamos la L Y en este caso dice comprobando información Y nos vamos a dar cuenta que ese patrón ha reemplazado esa cuenta de Google gente. Y ahí es donde nos va a pedir para eh, omitir lo que sería cuenta de Google Y esto sería todo en este caso gente Espero su gran suscripción a, a mi canal gente Ya que está eh, con mucho más aportes Cualquier duda ustedes pueden dejar en los comentarios yo les voy a responder, gente, cómo puedo yo ayudarles, para que si sí, ustedes puedan también hacer algún proceso que no puedan, cualquier cosa, solamente déjenme en los comentarios, yo lo responderé a todos, ya que es muy importante, gente, para ustedes porque todos en esta vida no necesitamos. Vamos a esperar entonces que se configure el teléfono, para ya nosotros dar por finalizado este, teléfono, este video. Acá desmarcamos, o si no lo dejan así nomás, gente, depende de ustedes. Listo, acá le damos en omitir, finalizar. Listo, eso sería todo entonces en cuanto al Samsung A12, eliminar cuenta de Google. Nos vemos en un próximo video.